La unidad 3 del curso Valorando la Educación a Distancia se titula el Proceso Educativo, Planificación, Ejecución y Evaluación y le ayudará a conocer la importancia del proceso educativo para un sistema a distancia. La unidad 3 desarrolla aspectos importantes sobre el proceso educativo y se divide en tres subtemas, 3.1 Planificación 3.2 Ejecución y 3.3 Evaluación. En la quinta semana del curso, estudiará los dos primeros subtemas. Planificación, en donde se desarrollan o se detallan varios aspectos sobre esta etapa de programación que integra de forma detallada los contenidos, la metodología y las actividades que se desarrollarán con el propósito de alcanzar los resultados de aprendizaje. En el siguiente punto, se habla sobre la ejecución. Este le permitirá conocer la etapa de interacción del profesor el estudiante y los contenidos dentro de un contexto determinado en el que se desarrollan actividades por medio de herramientas y estrategias didácticas con las que se pretende alcanzar los objetivos y resultados de aprendizaje planteados en la planificación. Desarrollará los temas referentes a la evaluación. A través de la respuesta a diferentes preguntas se conocerá cómo se desarrolla este proceso de seguimiento del desempeño del estudiante y el profesor. Recuerde que al finalizar cada tema podrá autoevaluar su aprendizaje con actividades dinámicas. Una vez que concluye el estudio de la unidad, debe cumplir con un reto que le ayudará a obtener la tercera insignia como planificador de educación a distancia. Al finalizar la tercera unidad será capaz de comprender las diferentes fases de un proceso educativo y valorar la importancia de desarrollarlas. Tenga presente que al concluir el estudio de las tres unidades, el curso debe desarrollar el cuestionario final, luego del que podrá descargar su certificado de aprobación. Felicitaciones por superar este reto de aprendizaje.